Tras la acusación hecha por el vocal del distrito municipal de Blanco Arriba del municipio de Tenares, Ambior y Sinua, en la que afirmó que en el distrito hay un mal manejo del presupuesto en el que se incluye el alquiler del vehículo del director distrital, el funcionario se defiende de la acusación. Mira, eso viene directamente de la institución Fedodín, la Liga. Esos acuerdos, esos acuerdos quedaron plasmados desde que iniciamos el ayuntamiento, que la idea de que tuviera su vehículo se lo rentara al ayuntamiento por alquilado por una mínima cosa a mí me paga 24 mil pesos se me pagaba ya lo retiramos eso para yo no tener mucho conflicto con X persona eso estaba en marco legales porque eso lo aprobaron los regidores en principio y ellos también lo aprobaron ahora mismo también yo, yo no sé ¿Dónde están el embolsillamientos de ese dinero? Porque donde llegan 300 y pico de miles de pesos y se ha hecho tantas cosas de dinero para acá, ¿qué tú dices? ¿Cómo tú crees que se puede hacer eso? Eso es una mentira, rotundamente mentira. Eh, para mí la causa que me está, lo está motivando ahí es que está aspirando a política y quiere que con eso me va a hacer daño. Sobre este particular el vocal del distrito José Ramón López califica de legal el alquiler del vehículo. Esa propiedad es de, del síndico, ese vehículo lo usa desde el año 2010, lo usa. Eh, según él me ha dicho, Miguel lo ha consultado eso con la Liga Municipal, lo ha consultado con la Federación de Distritos Municipales y le dice que es legal. En muchos casos, muchas alcaldías optan por rentar el vehículo personal que tiene la carga, ya que esto implicaría un mayor cuidado del vehículo. Si tú te pones a ver, por ejemplo, cuando un vehículo del Estado o es un vehículo propiedad municipal, a lo, lo compras nueve o los tres o cuatro años ya no sirven, deben de cambiar. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.